caliente la entrevista central hoy nos distingue el alcalde de Castillo, está con nosotros el licenciado Jaime Camilo buenos días, bienvenido. Gracias, gracias, muy buenos días estás? Raquel, buenos, buenos días a días, Francis, Ay. Fulvio, buenos, buenos días, días a todo gente. el pueblo franco Macorizano y la región nordeste, en especial a la gente de Castillo, muy buenos días para todos. Qué bien, sí, sí. qué gusto tenerlo aquí alcalde, hemos visto una administración que no ha saltado a escándalo, más bien ha tenido al parecer un control de su comunidad, porque cerquita tenemos a Pimentel y usted sabe que la comunidad está eh, aspirando a un Pimentel distinto. Al llegar a Castillo como alcalde, ¿cuál ha sido su reto? Fíjate, nosotros eh, venimos obviamente del sector privado, y para nosotros fue un gran reto adaptarnos a lo que tiene que ver una manejar una empresa en el sector privado sí. a luego dirigir una institución pública son como es como un contraste que se da porque sí. cosas que, que tú puedes fácilmente implementar en el sector privado, en el sector público se hace un poquito cuesta arriba porque eh, claro está la parte técnica pero también está la parte política que, que también hay que manejar y eso eh, mucha gente a veces no lo entiende. Eso, es una, eso fue para nosotros un gran reto. Y también para nosotros fue un gran reto porque la población nos dio un gran apoyo. Nosotros fuimos el alcalde más votado del país, con cerca del 70%. Y, y ese gran apoyo se transmite, hay que transmitirlo en, en, en soluciones a a problemas que, que aquejan al municipio y que tú tienes que dar respuesta como alcalde día a día, claro está con ese gran equipo que te acompaña. Precisamente, ¿A qué le atribuye, perdón? Eh, sí. ¿A qué le atribuye usted precisamente ese apoyo que le dio la, la población en sentido general por esa votación tan alta? Fíjate, lo que pasa es que nosotros, como ya te comenté al principio, uh -huh. venimos del sector privado. Nosotros trabajamos 12 años en una empresa que se dedica a la comercialización y exportación de cacao, y esa empresa tiene una parte que, que es ONG y que nos permitió a nosotros elaborar grandes proyectos junto a las comunidades eh, durante esos 12 años. Por eso la gente acogió nuestro trabajo, eh, nos sentimos agradecidos porque de verdad que ese apoyo no es más que el fruto de lo que sembramos eh, en ese momento. Precisamente, alcalde, para darle respuesta a la ciudadanía, ¿qué obra se ha hecho, se está haciendo en el casco urbano de Castillo? Fíjate, nosotros llegamos con una meta, nosotros nos dedicamos el primer año a lo que tiene que ver con el campo, atendiendo la necesidad que tienen, que tienen o tenían los productores de cacao. Como usted, no sé si usted sabrá, que Castillo, la economía de Castillo, prácticamente el 80% se deriva de lo que es el producto del cacao. Que, por cierto, ahora estamos en, en la temporada alta, o en la cosecha de, de primavera, y que eso se transmite al pueblo en lo que tiene que ver con la economía. Nosotros nos dedicamos al arreglo de todos los caminos vecinales del municipio. Hemos ya reparado alrededor de 70 kilómetros de caminos, eh, fue una, un trabajo arduo todo el año Es decir que han potencializado Su, eh, su ejercicio de trabajo En el campo en La parte urbana no, no Eso tiene... fue lo que hicimos el primer año Ya para este año eh, Nosotros nos vamos a dedicar al pueblo Hemos estado haciendo trabajo en el pueblo Ya nosotros tenemos eh, Alrededor de 2000 metros de aceras y contenes En el pueblo Estamos eh, Tenemos ya listo lo que es un una rotulación y señalización de las calles, ya ya está para la próxima sección la aprobación de la, de la rotulación de las calles, porque eso en Castillo no... tenemos, tenemos las calles, pero no tenemos los nombres de las calles. Entonces, debemos darle un nombre para que la gente pueda identificar verdad claro, eh, claro, sí, claro. dónde vive y, y, y cada vez que busca una dirección. Estamos en eso. También tenemos eh, lo que es prontamente, ya vamos a iniciar lo que es la reparación de un parque infantil de una cancha en el sector de los multi. Y hemos estado interviniendo sectores como, como José Francisco Peña Gómez, como El Millón, como El Jaraguita todo eso en, la, en, la, en el casco urbano. Se han estado haciendo reparaciones de, de esos puntos de camino, de calles. Y también tenemos lo que es, eh, bueno, que saliendo de aquí vamos a, a, a estar en obras públicas para lo que es un bacheo y asfaltado de la zona sur de Castillo. En eso hemos estado desde que inició el año. Esperamos que ya para el, para la rendición de cuentas, todos esos proyectos estén eh, prácticamente en la fase es final. Es decir, que estamos hablando que el ayuntamiento ha eficientizado, ¿se puede decir que usted ha eficientizado el, los recursos?, sobre todo tomando en cuenta algo importante que entiendo. Ahí vemos caminos que se están eh, eh, reparando, pero ustedes, algo importante que usted dijo, y quiero que la población lo anote o lo tenga pendiente, es que usted se focalizó en razón de lo que es su municipio. Su municipio tiene una característica urbana-rural. Así es. O rural-urbana, vamos a decir. Este paso, esta situación, en, el, en la pasada gestión no se había tomado en cuenta que siendo un municipio productivo o productor de cacao y de otros rublos, los caminos lo encontró devastado y no se hicieron los arreglos, es lo que usted nos quiere decir. Así es, la pasada gestión se dedicó a la parte urbana, al casco urbano y descuidó totalmente los campos con decirte que habían caminos que tenían 30 años que no, que no se intervenían, eh, todos los caminos intransitables, los, los badenes que comunican la, eh, las comunidades de la zona eh, rural, toda, todo colapsado, y eso, por eso nosotros nos dedicamos el primer año a lo que tiene que ver con la parte rural, con la parte del campo. Ya este año, como le decía, eh, es, el trabajo va dedicado al pueblo, a todo lo que es el casco urbano. ¿Qué presupuesto recibe el ayuntamiento? El ayuntamiento recibe 30 millones anuales. ¿Y cuántos genera por los cobros de arbitrios y demás? Fíjate, cuando llegamos, eh, las recaudaciones eran muy, muy, muy bajas, muy bajas. Eh, prácticamente nada. Hemos logrado... Eh, se están recaudando ya para este año ronda el millón de pesos pues muy bien. Pero las recaudaciones estaban en Eso en el año En el año, las sí. recaudaciones estaban en menos de 300 mil Cuando llegamos, o sea muy prácticamente bien. nada Todo ese. eso lo hemos hecho con recursos propios del ayuntamiento no hemos no has tenido todo. que coger prestado no, no. Ni en Navidad para pagar el, Lo que le llaman no. las regalías No, no, no, no, no. Nosotros Lo ha no, pagado con propio dinero Así es, nosotros lo que hacemos es que reservamos todos los meses eh, Lo que tiene que ver con la regalía pascual uh -huh. Y eso nos permite Que ya a finales de noviembre Ya nosotros tenemos disponibles Los recursos para pagar eh, la regalía pascual Excelente. Gracias. Alcalde ¿Cómo andan los costos de aceras y contener Allá en el municipio de Castillo? Bueno, eso eso varía depende del de lugar y también si se hace, si se tiene que hacer eh, algunos cortes que eso lo, eso lo eleva. Por ejemplo, hay zonas que tú tienes que cortar eh, y eso te va a elevar el costo. Pero indiscutiblemente que eso anda alrededor de el metro cuadrado o como 500, 600 pesos más o menos. Vi algunas imágenes en Facebook que algunos eh, aceras y contenes recién hechas ya se están dañando. No, no, no, no. Eso, eso, lo que pasó ahí fue que uno de los camiones que fue a dejar el, el agregado, el, el joven tenía un, auric un auricular en los oídos y no escuchaba que que estaba rompiendo el contén con el camión entonces hubo que darle al camión para que para yeah. que el tipo hacerle señas porque el tipo iba por encima de lo, del contén, rompiendo yeah, el contén yeah, yeah. y eso fue lo que se dio pero no, realmente no, no es imagínate así un camión no, de, de, de, de 15 toneladas. un camión de 16 Alcalde, metros ¿No, Me va a permitir eh, el que no Brinden, hagan un, un brindecito porque este es el café caliente y para complementar el espacio y seguir hablando de estas realizaciones suyas, vamos a permitir a la señora que nos dé el café. Sí, un bueno? cafecito bien, no? bien colado. No, muy bueno. ¿eh? Estuvimos viendo, ah, alcalde, sí, también va, imágenes en la pantalla gracias. que ha traído el equipo de producción que queremos sí. saludar, su equipo de producción, queremos sí, saludar que aquí está nuestro hermano Jean Paredes que siempre nos Saludar escribe Jan, tiene, tiene muchos años con nosotros como ha sido Gracias. televidente de, de, de mañana, una persona muy solidaria que nos mantiene informada sobre todo todo lo que ocurre en Castillo denuncias y también luego anuncia las realizaciones sí. enhorabuena al docente y comunicador Jean Paredes, un abrazo y al otro joven que, que le acompaña pues eh, hemos estado viendo imágenes, vi que colocaron zona wifi en el parque con fondos propios también así es solo todo, ahí tienen wifi. Todo, sí, sí, claro. ¿Ustedes cuentan con bibliotecas allá, públicas? Tenemos lo que allá, lo que lo que opera es el Centro Tecnológico, el CTC. Mm. Pero Tenemos. eso entonces de la Primera Dama. Eso es de la, sí, de la vicepresidenta. o oh, de la, de la vicepresidenta. Okay, uh -huh. ese sí tiene todo. Con, sí, ese sí tiene está todo. Está equipado con su wifi y todo. Entonces, ¿usted suplió el parque? Sí, solamente el parque, porque es un programa que lo vamos a hacer extensivo. Ahora ahora estamos hablando con la directora del distrito para mm. llevarlo a las escuelas que, que están en el entorno, yeah. que, que tienen también tandas extendidas, okay. y también al, al liceo. Muy bien, enhorabuena. Sí. Alcalde, una, una cosa. ¿Cómo lo ha tratado entonces la política? Hablemos de política, porque... Tradicionalmente los ayuntamientos se han convertido en la solución de empleo de los partidos que postulan y ganan, no en sí lo que usted no está demostrando que es viable y posible la de ir a servir, a organizar y a eficientizar los recursos, cosa que no se ve en el entorno en la provincia de Duarte. Usted podría estar terminando, y espero que así sea, como la excepción, porque conozco bien la fisonomía de todos los municipios de, de la provincia y de la región, sí. y del país, pero básicamente aquí. ¿Cómo le ha tratado? Porque vi que usted hace ahorros, y normalmente todos los municipios de aquí tienen cargada el 25% correspondiente a lo que usted recibe. Y hasta a veces usan de otros Lugares Recursos para pagar nómina ¿Cómo usted se ha manejado en eso? Bueno, fíjate que Ciertamente Como usted lo acaba de decir Los ayuntamientos, las alcaldías Son la vía Más cercana al pueblo Son eh, Es donde el pueblo Cotidianamente va a buscar Soluciones a los problemas Y claro está la gente siempre anda buscando el empleo en las alcaldías, porque son las instituciones más cercanas que tienen a ellos, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, nosotros, el tema del, de los empleos ha sido un poco cuesta arriba. Primero porque llegamos a... llegamos... Prácticamente todo el mundo votó por usted, tiene exacto, que resolverlo. Exacto. Llegamos con un compromiso eh, prácticamente propio. Sí. Pero también llegamos a una alcaldía que era manejada por un peledeísta también. Y eso implica. No puede que había compañeritos ya. ahí. Exactamente. Y que y no se que que tocar. Los compañeros que tienen los puestos. Es decir, usted de casi una... no tuvo que. Eh cambiar mucho yo prácticamente bueno, pues, podría contarlo con los dedos de la mano lo, que, lo, lo que, que vino con usted bueno solamente chofer y asistente creo que el encargado de presupuesto en el área ya administrativa, administrativa que no hizo cambios importantes en el área administrativa todos los que estaban están, están ahí eh, tesorero contralor eh, encargado de nómina encargado de presupuesto eh, personal todos están ahí contadores pues usted lo que ha hecho Hay, es revolucionar la actitud de esos mismos Sí, lo que hicimos fue hacer movimientos, movimientos internos verdad, personas que tenían más capacidad en un área sí. Lo, lo, sí. lo movimos claro, siempre y cuando tú no puedes afectarle lo que tiene que ver con el, con el sueldo porque uh -huh. un, un empleado tú no puedes Bajar el suelo, la, la ley no lo permite. No lo permite. La obra de más trascendencia, más solicitada, la más demandada por los pobladores de Castillo, ¿cuál es? ¿Está el ayuntamiento dispuesta también a hacerla o tiene capacidad para hacerla? Eh, decía al principio que saliendo de aquí voy a obras públicas. La obra más trascendental que hasta ahora tiene el municipio es el asfaltado de la calle de la zona sur. Porque eh, las calles, es un asfalto que creo que tiene más de más de Eso 15, fue Balaguer, más de 15 o 20 años, más de, más de 20 años tiene que tener. Fue en el gobierno de Balaguer, creo que fue, sí. Eh, la, la, la alcaldesa en ese momento era de, de reformista, que recuerde yo. Entonces esa es, la, esa es la obra cumbre que tiene Castillo en este momento. Ya nosotros hemos hablado, nos hemos reunido con el señor Pepín, que es el jefe de gabinete, ahora viceministro. Y le llevamos lo que es el, el proyecto completo en una carpeta. ¿Qué presupuesto se lleva esa obra? 82 millones de pesos. ¿Cómo wow. está su relación con el señor gobernador Juan Antigua Javier? Bien, bien. El gobernador es una persona muy, muy amable y nos llevamos bien. ¿Le ha apoyado en algunas acciones? No nos ha apoyado, pero yo entiendo que llegará el momento. Él tiene muchas ocupaciones aquí en San Francisco y quizás. Pero usted no eso... le ha solicitado ayuda ni intermediación? Eh, sí, sí hemos solicitado, pero yo entiendo que a la gobernación lo que llega son problemas y, y que el gobernador. Pero le... él está para mediar y, y ir con usted a resolver esa. Su... A, así, esa es, así es. Problemática. Esa es la públicas? función, ¿verdad? Eh, el gobernador solamente está para canalizar eh, junto a nosotros los, los problemas que les aquejan a los municipios. Pero en su momento yo sé que él va. Bueno, pues, va a extender la mano amiga. Muy bien. Yo espero, esperamos que sí. usted tenga a bien de tener una gestión como la que ha llevado uh -huh. y que sirva esto de ejemplo para el resto de los municipios. Y, y antes que nos vayamos, la basura, ¿cómo está ah, el sí. asunto de la recogida? Que es lo básico dónde? de una alcaldía. Sí. Fíjate, nosotros con la basura no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos la basura totalmente controlada. Tienen en suficientes camiones. Tenemos, tenemos los equipos, no suficientes, pero sí sabemos administrarlo de manera eficiente para que el pueblo luzca eh, impecable. Y ese es uno de los servicios que cobramos. Todavía la gente no lo paga por allá. No, no, no. no todavía. No pagan la basura. Todavía. Es un medio de, de, de adquirir recursos. ¿Y dónde se dispone esa basura? Y, y... Tenemos un vertedero que se se construyó hace unos años en una comunidad cercana a Castillo, en Juanadía se llama. Pero sí, nosotros el vertedero siempre lo mantenemos con la menos contaminación posible. Así es lo abierto. Así es lo abierto, bueno, pero con, con la... Esa, la ahí verte, están la las la imágenes. Ahí sí. está... Lo tenemos controlado, porque como es un vertedero así lo abierto, que es lo que tradicionalmente se ha usado, pero sí hemos mantenido la contaminación... ¿Son parte usted de ustedes Dominicana Limpia? Ese sí, sí. mañana hacer. tenemos casualmente una actividad en Nagua para un taller para para lo que tiene que ver